Bienvenido al curso online de Comercio de Divisas. En este curso aprenderá todo sobre el comercio de divisas de forma simple, rápida e interactiva. Recuerde que puede ver cada lección de forma individual tantas veces como desee. Así que ahora, si está listo, empecemos. La compraventa de divisas online elimina la necesidad de intermediarios, tales como bancos, hay muchas plataformas de compraventa entre las que uno puede elegir para empezar. Sí, la compraventa de divisas online puede ser una experiencia muy provechosa. La preparación más importante que debe hacer para su negocio de trading es encontrar una formación adecuada. Simplicidad. Las operaciones online son tan sencillas como pueden parecer. Si elige la dirección adecuada, puede sacar beneficios. Y lo mejor es que usted puede comprar y vender en cualquier parte, en cualquier momento. Flexibilidad. Con las operaciones online, usted no está limitado a un solo mercado. Puede comprar y vender divisas, índices, mercancías. Todo está disponible dentro del tipo de operación que elija. Transparencia. Operando online, no hay sorpresas. Sabe en todo momento cuánto puede perder y cuánto puede ganar. Esto le permite comprar y vender con facilidad y de forma relajada, que es como siempre debe estar al realizar transacciones monetarias. Todo comercio de divisas está basado en un par de monedas. Como puede ver, solo hay dos divisas listadas en este presupuesto. El primer símbolo, EUR, representa el euro. Así que el euro será la moneda básica. El segundo símbolo, USD, representa el dólar. Así que este será la moneda de la cotización. El ejemplo muestra que necesitará 1,3900 dólares para comprar un euro. Los PIBs son las unidades de cálculo usados por los operadores de divisas para calcular los beneficios y las pérdidas de sus operaciones. Mire en cualquiera de las cotizaciones de divisa de la izquierda y cuente cuatro posiciones. La cuarta posición es el valor en PIBs en un presupuesto. Para calcular el valor en PIBs, los operadores utilizan una fórmula. Primero, el precio inicial para el comercio de divisas. Segundo, dividido por un PIB. Tercero. Multiplicado por el valor de la transacción. Esto le dirá el valor de cada ganancia o pérdida en pips en una transacción. En el comercio de divisas siempre hay dos divisas con las que se negocia. Una divisa es comprada y la otra vendida. Para que una divisa aumente de valor, la otra debe perder valor. En consecuencia, o la moneda básica o la moneda de cotización siempre aumentará su valor en el mercado de divisas, con lo cual siempre hay la posibilidad de conseguir un beneficio. Si un par de divisas eleva su valor, entonces la moneda base se está fortaleciendo. Comprando un par, puedes adelantarte a esta tendencia. Si un par de divisas disminuye su valor, entonces la moneda de cotización se está fortaleciendo. El apalancamiento es lo que transforma a las divisas de otra forma más de comercio a una actividad tan excitante como volátil. Utilizando el apalancamiento es posible ampliar considerablemente la velocidad y el impacto de las operaciones que realice. Esto significa que puede magnificar tanto los beneficios potenciales como las pérdidas potenciales de sus operaciones. Un operador abre una transacción con un margen de 50 y un apalancamiento de 200 veces. El valor de mercado real será 50 por 200 o 10.000. Si una transacción pierde valor, la pérdida saldrá directamente de los 50. Sin embargo, si el operador registra una ganancia, esta ganancia sobre los 50 será también 200 veces mayor de lo que sería de otra forma. Debido al dramático impacto que puede tener el apalancamiento en sus operaciones, es muy importante establecer límites claros y objetivos para estas operaciones, para reducir el riesgo de un colapso en su cuenta. Echemos un vistazo al modelo comercial. Digamos que quiere abrir una transacción entre euro dólar. Piensa que el mercado subirá y el euro se fortalecerá. Así que decide comprar el euro dólar. El índice es 1,4 mil. Y usted está dispuesto a invertir 100 dólares de su cuenta. Se decide por un apalancamiento de 100 veces. La cantidad de la operación será de 10 mil. Su margen es 1%. Lo que significa que si el valor de su par disminuye un 1%, entonces perderá su margen y se cerrará la operación. Sin embargo, si el mercado va en la dirección que espera, entonces con una ganancia de 1%, su beneficio será de 100. Entonces usted puede cerrar el trato y embolsarse los 100 que ha ganado y los 100 que ha invertido. Vamos a familiarizarnos con la aplicación. La plataforma MT4 ofrece un mercado de operaciones financieras rápidas, rápido y profesional. Echemos un vistazo en profundidad. La plataforma consiste en cuatro distintas regiones. Observación del mercado navegación, gráficos, terminal. En la parte superior de la pantalla encontrará el menú principal a través del cual podrá acceder a una amplia gama de opciones que ofrece la plataforma. Puede entrar en su cuenta, en operaciones abiertas y acceder a los gráficos e indicadores, todo desde el menú de navegación. A la izquierda de la pantalla, la barra de observación del mercado proporciona la información de los últimos precios de las docenas de pares de divisas, mostrando el símbolo, última puja y precio inicial de cada par. En la parte inferior de la pantalla hay una serie de tabs que puede usar para llevar la cuenta de todas las últimas actividades incluyendo operaciones, historial de la cuenta, alertas, mensajes y un diario de actividades. Encontrará el área de gráficos en el centro de la pantalla. El área de gráficos ofrece un gran número de formas de llegar rápidamente a la información. Para ver un nuevo gráfico de cualquier par, haga clic con el botón derecho sobre la barra lateral, Observación de mercado, y seleccione Ventana de gráficos. Esto creará un nuevo gráfico. Para maximizar un gráfico, haga clic en el icono de Maximizar en la parte derecha de la ventana de gráficos. Para moverse entre gráficos, utilice las pestañas en la parte inferior del área de gráficos. Haga clic en un par de divisas para abrirlo en una ventana de gráfico. Para abrir una nueva operación en el bar sobre el que quiera negociar, se puede hacer desde la barra lateral de observación del mercado o desde un gráfico de operación abierto. A continuación elija el volumen con el que quiera realizar la operación. Se registra en lotes de 100.000 unidades de la moneda base. Después, elija si desea comprar o vender el par de divisas que ha mostrado. Cuando seleccione la opción que quiera, recibirá un mensaje de confirmación y su posición se abrirá. Para encontrar y mostrar su posición abierta, haga clic en la pestaña de operación en la parte inferior izquierda de la plataforma, verá todas sus posiciones abiertas mostradas ahí. Al hacer clic en cualquiera de sus posiciones, tendrá la opción de cerrarla o modificarla. Para cerrar su orden en cualquier momento, haga clic en el botón amarillo de cerrar que aparece en la pantalla de orden, que aparece cuando hace clic en su operación abierta. Soporte es un nivel en el que una divisa que baja encuentra resistencia del mercado. Esto ocurre porque el número de operadores que esperan que el precio se estabilice o se eleve es mayor en este nivel, así que el par es literalmente soportado. Resistencia es un nivel en el que una divisa que sube lucha para incrementar más su valor. El número de operadores que creen que el par no superará este nivel es mayor, así que el par resiste a próximas subidas de precio. Los niveles de soporte y resistencia son una cuestión de psicología humana. Existen porque los operadores en el mercado creen en ellos y actúan consecuentemente vendiendo cerca de la resistencia y comprando cerca del soporte. Las noticias económicas y los sucesos políticos importantes tienen el poder de desencadenar grandes movimientos en los mercados de divisas. Analizándolos, usted puede entender mejor cómo los posibles futuros movimientos del mercado. Cuando examinamos datos económicos, se deben estudiar los datos previos y las predicciones futuras y entonces compararlas con los resultados reales. Los movimientos en el mercado ocurren cuando hay una diferencia entre las expectativas del mercado, basadas en resultados previos y en previsiones. Y el resultado real... TASAS DE INTERÉS Cada moneda tiene una tasa de interés diaria determinada por el banco central de la nación. TASAS DE INTERÉS BAJAS pueden provocar que el valor de la moneda nacional se debilite. TASAS DE INTERÉS ALTAS pueden provocar que la moneda se fortalezca. INDICADORES DE CRECIMIENTO COMO PIB Producto Interior Bruto, indicadores de inflación como el PPI, índice de precios al productor, IPC, índice de precios de consumo e índices de construcción pueden tener un importante impacto en los mercados de divisas cuando las últimas noticias se difundan. Subidas en cualquiera de estos indicadores pueden ser una señal de que las tasas de interés son proclives a subir. Índices de Empleo La tasa de desempleo es una medida importante de fortaleza económica tasas altas de desempleo sugieren que la economía de una nación se está debilitando y puede provocar que la moneda también se debilite. Felicidades, ha completado con éxito este curso introductorio en comercio de divisas. En este curso ha sido introducido a los principios básicos de comercio de divisas. Ahora está listo para empezar a explorar los mercados por su cuenta. Siga atento para próximas lecciones avanzadas en comercio de divisas.